Nos vamos a estar en paz, hasta no tener una raza de gente limpia, blanca. Una nación de rubios con ojos azules. Una Mendoza separada de Argentina. ¡Sí! Una Mendoza de rubios con ojos azules. Argentina está desgastada y consumida. Ninguna provincia se animará a enfrentarnos. Una república mendocina sin inmigrantes y con muros en la frontera. Te culto, te harán un dios ¿Ah? No digas eso Me asusto de mí mismo ¿Y eso que suena? Qué feo Será el himno Vete, quiero estar solo vamos a crear los ministerios de la Constitución Mendocina. Artículo 2 del Ministerio de Educación. Vamos a ajustar el ítem jaula y vamos a dar creación a un nuevo ítem. Ítem cuarentena. No levantarse de la computadora en todo el día. Artículo 458. Ministerio de Seguridad. Queda habilitada la represión, y si es municipal, ¡mejor! Artículo 01 bis del Ministerio de Infraestructura. Se construirá una presa en el canal Cacique Uguemallén a la altura del Calvario, con fondos totalmente de la tómbola mendocina. Se llamará Calvario del Viento. Artículo caso 98, Ministerio de Salud. Quedan totalmente habilitadas las reuniones informales siempre y cuando haya un arreglito. Artículo 744, Ministerio de Deportes. Hablaremos con el presidente de la AFA para que haga unas llamaditas para la Copa América. Hola Marcelo. Artículo número 10, Secretaría de Deportes. Otorgar al tomba la clasificación directa a los Juegos Olímpicos Tokio 2021.